Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a subir un video a nuestro canal de YouTube. Para ello, vamos a la parte superior derecha, al icono de nuestro canal, hacemos clic. Vamos a Creator Studio. Vamos acá arriba, en la parte superior derecha, donde está el dibujo de la cámara con el más. Hacemos clic. Hacemos clic en subir video. Yo ya tengo el video que voy a subir preparado acá en el escritorio. Lo voy a arrastrar. Ya está subiendo el video. Está en un 95%. Ya finalizó el proceso de subida, ponemos publicar video. Y listo, ya subimos nuestro videos a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse a mi canal y pongan me gusta.